Estamos de retorno, 21 horas con 40 minutos en todo el territorio nacional y para nosotros un gusto que esté pues junto a la televisión. Lo habíamos anticipado, vamos a hablar de este Congreso Mundial sobre Camelidos 2018 y es que nuestro país tiene un potencial también en este, en, en, la, misma, um, en la misma actividad y lo que se busca es pues, potenciar también, eh, vincular, ver cuánto se ha avanzado a nivel mundial. El escenario va a ser Oruro, tenemos entendido, pero los detalles está junto a nuestro invitado y Leonardo Flores, el director propio Camélidos que nos acompañe en esta oportunidad, ¿cómo está Leonardo? Bienvenido. Buenas noches, eh, primeramente, es una, un placer estar aquí y bueno pues informar a la gente la actividad del Congreso Mundial de Camélidos. ¿no? Bueno, para nosotros es un gusto porque queremos conocer primero eh, cómo surge este, este Congreso Mundial sobre Camélidos, cómo está Bolivia también ubicada eh, en este sentido. Bueno. Eh, es. Prácticamente son dos países importantes en el, la población de camélidos uh -huh. que tiene a nivel de nuestro continente. Bueno, estamos hablando de Perú, que es el primer productor de alpacas a uh -huh. nivel mundial y nosotros somos el, el primer productor de llamas a nivel mundial también. ¿no? Entonces, también hay que destacar que la población de camélidos en Bolivia está aproximadamente de 2 millones y medio en alpacas y en, digo, en llamas, en alpaca hasta 500 mil. casi tenemos alrededor de 3 millones de camélidos en todo Bolivia. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso nos hace potencialmente... ¿3 eh, millones? Sí, 3 millones no de cabezas de camélidos. Entonces, incluso está superando ese número, no pero eh, según los reportes del INE... Es el último reporte cantidad, oficial. Exactamente. Que se ¿no? tiene. ¿Cuántas familias se dedican a esto? Eh, alrededor de dos mil... 500 familias en el departamento La Paz, otro tanto en Oruro, otro tanto en Potosí. Entonces estamos hablando más de 7.500 familias que se dedican a esto, ¿no? prácticamente como como principales productores. ¿no? Hay productores itinerantes que, si bien no están permanentemente en, el, en las áreas de intervención donde nosotros trabajamos, pero sí hay, ¿no? Productores que están dedicados a este rubro. Nos imaginamos. A partir de ello, y Leonardo, ¿cómo se está trabajando en ese Congreso? Le decía, ¿no? Para remarcar la idea, ¿cómo va la iniciativa eh, de llevar adelante eso? ¿Qué se busca con este primer congreso, con este Congreso Mundial en todo caso? Bueno, principalmente eh, lo que se busca, el principal objetivo es pues eh, mostrar todos los avances científicos, avances tecnológicos en el tema del rubro de camélidos, ¿no? Principalmente en lo que es el rubro de fibra. Zubro de carnes, nosotros somos más potenciales en el zubro de carne, ¿no? uh -huh. por eso que sabemos muy bien que incluso eh, eh, conociendo las bondades que tiene la carne de llama, que es el 24.7 de proteínas, bajo en contenido de grasas, es prácticamente cero colesterol, ¿no? el, uh -huh. carne de llama. Por eso mismo es muy atraído, o sea, por países... Eh, del mundo, ¿no? que por este alto contenido de proteínas que tiene la carne de llama. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, prácticamente nosotros queremos mostrar a nivel mundial cómo están los avances científicos. ¿no? Sabes muy bien que incluso otros países han asumido con mucha fuerza la producción de camélidos. No estamos hablando de Estados Unidos, de Australia. Incluso en Australia se encuentran los mejores ejemplares, ...ya manejados genéticamente... ¿no? Así ah, eh, es, mm. es mucho el, el apoyo que tienen nuestros eh, gobiernos... ¿no? ...para avanzar científicamente con el tema de camélidos... ...entonces eso eh, a nosotros también nos debe alertar... ¿no? ...por eso es que a partir de nuestro hermano presidente Evo... Uh -huh. ...ya se está tomando seriamente... ...en fortalecer lo que es la producción de camélidos... ¿no? ...incluso ah. apoyando al sector... Eh. Justo iba a preguntar algunos algunos datos relacionados a esto de fortalecer la producción, al valor nutricional, eh, a, no solo en lo que se refiere al a, a, a consumo, sino también me refiero a eso de, de las mismas prendas, buscar todo, todo lo que pueda... Eh, eh, comercializar si los mercados quedó ganando la misma producción, ¿no? Sí, es, es eh, prácticamente tenemos mucha demanda, ¿no? uh -huh. hay mucha mucho interés, digamos, en el tema, digamos de de, de de lo que es la transformación de fibra y todo eso, ¿no? no nos olvidemos que eh, ya se ha exportado ¿no? eh, prendas artesanales como sí. decir, eh, chalinas, chompas, polainas etcétera, ¿no? Entonces se han exportado ya, pero lamentablemente la demanda es tan grande que no, no, no los podemos cubrir, ¿no? O sea, los volúmenes son tan grandes que no los podemos eh, abastecer, esa es nuestra eh, dificultad que aún todavía tenemos, ¿no? Esto porque en muchos años atrás no se ha ido apoyando lo que es la base productiva primaria, lo que es la base de generación de eh, materia prima, ¿no? O sea, está, la demanda es mayor, Exactamente. A nivel mundial, eso es lo estoy mayor, entendiendo. ¿no? Es mayor. O sea, hay mucha demanda. China mismo uh -huh. está demandando carne, es principalmente charque, por el alto contenido de proteínas que tiene la carne de llama. Rusia también se ha interesado, Estados Unidos también, pero lamentablemente los, bon los volúmenes de producción todavía no son tan, tan atractivos ¿no? para esos países todavía. No, no los podemos cumplir todavía. Para ello, eh, precisamente este congreso les permitirá eh, tener algunos enfoques, eh, me refiero también a las mismas políticas que se puedan utilizar acá en nuestro país para pues cubrir esta demanda, si la demanda es mayor se necesita también ese impulso. Exactamente, ¿no? Por eso es que estamos iniciando ahora principalmente a la cabeza de nuestro hermano ministro César Cocarico, uh -huh. se ha ido digamos enfocando más en lo que es la producción primaria, ¿no? Ya. O sea, la, ¿Qué significa aquí, la, la producción primaria entonces? La producción entonces? Primaria es la de materia prima uh -huh. ¿no? entonces ahí es donde nos estamos basando por ejemplo están ustedes trabajando directamente con los productores exactamente, ¿no? queremos ser. fortalecer a la producción principal ¿no? o sea, digamos eh, a los ganaderos ¿no? Exacto. antes por ejemplo los, eh, otros programas anteriores a esta a Procamelidos, por ejemplo el proyecto Vale el uh -huh. PPC, UNECA ...más eh, han apoyado a lo que es transformación y comercialización... ...no así tanto lo que es la producción primaria, la base productiva... ...no, claro, a partir de ello se destina los elementos... ¿no? ...exactamente, ¿no? o sea, si, si tenemos materia prima... ...obviamente vamos a generar la transformación, ¿no?... Uh -huh. ...entonces eso es lo que nos ha ido faltando... ...entonces ahora, eh, a través del Ministerio de Desarrollo Real y Tierras, ...con Roca Mélidos estamos haciendo eso, ¿no?... O sea, apoyar y fortalecer pequeñas unidades productivas para que generemos materia prima. ¿no? Entonces, así, de alguna manera cumplir esos vol volúmenes que nos exigen los mercados extranjeros. Perfecto. Eh, esa es la idea. ¿no? ¿Quiénes participan? ¿A quiénes está dirigido? ¿Qué se van a tener durante estos tres días, por favor? Eh, básicamente, también hay una novedad, ¿no? a ver. Es, eh, por ejemplo, lo que es el nuestros científicos andinos, lo que se ha denominado. ¿no? Ahí también, en este congreso, no solamente va a ser todo el tema científico. Tenemos 15 invitados eh, de, de diferentes países uh -huh. importantes, va a estar Kazajistán, uh -huh. va a estar de Arabia Saudita, Está va a estar, llegando. están uh -huh. llegando científicos que van a exponer. Eh, temas importantes relacionados a los avances ¿no? que se tiene hasta ahora, va a estar Estados Unidos, por supuesto va a estar eh, eh, científicos de nuestros hermanos países vecinos ¿no? por ejemplo Argentina va a estar de Chile, va a estar de Perú, de Ecuador eh, principalmente Perú, ¿no? que está más avanzado en el tema de fibra ¿no? sí. eso es lo que a nosotros también nos interesa sabiendo muy bien que tenemos la empresa estatal Yacana uh -huh. quien nos demanda harto eh, fibra, ¿no? Entonces tenemos que nosotros eh, proveerlos a ellos de materia prima. ¿no? Leonardo, se viene un trabajo arduo entonces estos días en el que ustedes van a estar con este Congreso Mundial, los mismos productores, las mismas personas, poder adquirir esas experiencias, investigaciones y todo lo que ha sido avanzando en tema Camelia. Exactamente, ¿no? Eh, también ahí va, va a haber eh, desfile de modas, va a haber otras actividades, eh, de lo que es eh, actividades científicas, va a haber otras actividades como ser gastronomía, Desfile de modas, exposición de ganado, va, se va a exponer ahí en la feria, digo en el octavo congreso, en el campo ferial, se va a exponer lo que son los mejores ejemplares ganadores de las ferias que se han realizado en diferentes departamentos y clasificados del, de la Feria Nacional de Camélidos que se ha llevado el año pasado. ¿no? Entonces también se va a poder eh, ver ¿no? los mejores ejemplares mejorados genéticamente. Leonardo, vamos a estar atentos sin duda alguna al desarrollo. Eh, a Villa la Televisión, siguiendo también eh, este Congreso Mundial, eh, los aspectos que se van a ir tocando, las políticas que se puedan asumir a partir de, este, de estas experiencias que, vaya, que vayan a tener durante estos tres días. Y siempre, eh, pues bienvenidos a, a la Televisión. Claro, claro, por supuesto, nuevamente hacer extensivo la ¿Adelante? invitación a toda la uh -huh. población que, que participe ¿no? del octavo Congreso Mundial. Y esto también nos va a conducir a lo que es el Año Internacional de los Camélidos, que va a ser el año 2024. ¿no? entonces Previa, quedan, preparándose. Estamos haciendo los preparativos, no es calentamiento. Perfecto. <risa> Muchas gracias, <risa> sí. Leonardo. Cuando guste bienvenidos. Gracias, Fuerza. Pues. Gracias. Leonardo Flores, director de Proclamedios, eh, nos ha... Eh, visitado acá en los estudios, usted ya sabe, en Oruro se viene este evento, este congreso mundial sobre camélidos 2018, vamos a hacer eh, la cobertura obviamente también a este evento que nos parece muy importante considerando el potencial que tiene nuestro país en tema de camélidos.